Que marquen una tendencia para el resto y, a la vez, sean atractivos para el público. Sin embargo, hay algunos que se destacan sobre todo por las velocidades que alcanzan. Velocidad, pasión y adrenalina es lo que uno siente cuando va en un coche. ¿Te imaginas cómo se sentirá ir en alguno de los más rápidos del mundo? Pero yo en esta ocasión te traigo los 10 coches más rápidos del mundo que existen a día de hoy. Mclaren P1. Casi cada corredor de hoy parece admirar el Mclaren P1 903 HP, ya que no solo es un coche con clase, sino que también es toda una declaración de estilo. El coche de concepto debutó en el Salón de París de 2012 y es el tan esperado sucesor del McLaren F1, utiliza energía híbrida y tecnología de la Fórmula 1, un motor Dwin Turbo V8 de 3,8 litros permite a este coche correr a toda velocidad, acelerando de 99, 78 km por hora, en solo 2,8 segundos y con una velocidad máxima de 349,22 km por hora. Los compradores que quieren poseer este coche tendrán que pagar casi 1, 2 millones de dólares para tener este precioso coche. La Ferrari, también conocido por su nombre de proyecto, F-150 o F-70, es un automóvil superdeportivo híbrido de edición limitada del fabricante italiano Ferrari, es un biplaza con carrocería coupé de dos puertas, equipado con motor central trasero longitudinal y tracción trasera. Es el sucesor del Ferrari Enzo y se fabricaron 499 unidades del modelo. Está basado en resultados obtenidos en pruebas con el Ferrari F-20. Es un deportivo de líneas agresivas y extremas con una mirada inteligente que lo hace parecer como un avión, pero el productor de este coche, quiso darle un aspecto un tanto parecido a sus ya conocidos Ferraris, así que no es de extrañar que se parezca a sus demás coches. Además por primera vez, decidieron instalarle un sistema híbrido que ha sido presentado en este Ferrari, lo que le da el mejor rendimiento a este modelo la Ferrari. Un motor B-12 de 6,2 litros, se combina con dos motores eléctricos, y si no te ha parecido una bestialidad este coche, déjame decirte que contiene 963 caballos de fuerza, el La Ferrari ofrece una velocidad máxima de 354 km por hora, mientras que su aceleración es de 99,78 km por hora en 2,9 segundos. El La Ferrari está disponible por 1,3 millones de dólares. El Lamborghini Veneno es un automóvil superdeportivo fabricado por Automobili. Lamborghini Spa fue presentado en el Salón del Automóvil de Ginebra en marzo de 2013, limitado a tres unidades coupés construidos en 2013 y nueve convertibles en 2014, por motivo de la celebración del 50 aniversario de la marca. Su diseño está basado en el aventador y enfocado principalmente en la mayor eficiencia aerodinámica posible, para mejorar la estabilidad en las curvas, buscando que el veneno brinde una experiencia cercana a la de un prototipo de carreras, a excepción de no ser apto para la carretera. Cuenta con una potencia máxima de 0 a 100 km por hora. Contiene una carrocería de fibra de carbono de alta calidad muy deportiva, dan al veneno un estilo muy de Lamborghini. También dio al veneno un motor B, 12 de 6,5 litros que genera 750 caballos de fuerza, emparejado con una transmisión automática de 7 velocidades. Por eso, el veneno acelera de 0 a 62 mph en solo 2,8 segundos, y viene con una etiqueta de precio por 4 millones de dólares. El Sembo ST1 es un superdeportivo fabricado por los productores daneses Sembo Automotive. Alcanzando una velocidad máxima de 372 km/h, limitada electrónicamente, es uno de los coches más rápidos legalizados para circular en carretera. Tor V8 de 7,0 litros de Corvette se emplea en este poderoso monstruo, que es el Sembo ST1. De hecho, el motor se actualiza a charge generando un resultado de 1.250 caballos de fuerza y que consigue que vaya de 0 a 62 mph en 3,0 segundos. Teniendo en cuenta el hecho, de que solo 15 unidades de ST1 se producen y fabrican cada año, solo hay 15 individuos afortunados que pueden desembolsarlos aproximadamente 1.250.000 mil dólares para comprarlo, así que ve ahorrando para comprarte uno, porque solo son 15 autos. El McLaren F1 es un automóvil superdeportivo el cual ya tiene sus años pero demuestra que es un deportivo muy bien hecho, estando en este top no cualquier coche lo logra, fue desarrollado por la empresa británica McLaren Automotive.